Beijing tiene herramientas suficientes para que no sea un evento traumático, es decir, incluso si, si desean que, que en cierto modo quiebre y introducir cierto riesgo crediticio en el sistema, que ahora mismo, pues, eh, digamos, estaba siempre la... Eh, eh, los mercados interpretaban que al final siempre Beijing iba a garantizar toda la deuda, ¿no? Pero desde Beijing sí se quiere introducir ese riesgo crediticio en el sistema, pero puede hacerlo de una forma que no suponga eh, paralizar completamente. Pero lo que eh, quizá los mercados no están todavía eh, o están empezando, pero no del todo, a incorporar en su análisis es eh, el riesgo a más medio y largo plazo, porque ahí es donde realmente resulta muy difícil ver cómo va a poder continuar ese motor de crecimiento en China y cómo eso va a tener que cambiar, ¿no? Y ahí es donde... Eh, vemos a medio largo plazo un enorme riesgo que quizá no está todavía siendo completamente entendido por los mercados. Todo crecimiento eh, que intente China por encima del 1, 2, 3% seguramente va a ser un crecimiento eh, no sano, es decir, un crecimiento que lo tendrá que... que eh, Financiar mediante más deuda e incrementando todavía más la bola. Y hasta que eso no sea completamente asumido por, por el, las autoridades chinas va a ser muy difícil que empiecen a reducir eh, el apalancamiento que tienen en su economía. Ahora bien, sí creemos que, que el riesgo de contagio quizá... En el corto plazo es más bajo de lo que de lo que se puede percibir, ¿no? Eh, porque en cierto modo el porcentaje, digamos, de deuda o bonos que siguen teniendo los inversores extranjeros en China es relativamente limitado. Todos los inversores y empresas y deberían empezar a asumir es que el crecimiento digamos, eh, orgánico o, o saludable que podría tener China sin, sin generar más deuda, eh, estamos hablando ya de cifras de las que comentaba antes, 1, 2, 3%, depende un poco del, del analista o de la estimación que se haga, y todo lo que sea por encima seguramente será simplemente posponer el problema de la deuda. ¿no? Entonces, eh, todo el que intente, incorpore China dentro de su portfolio, dentro de sus planes de negocio debe contar con que en algún momento tendremos que bajar esas tasas de crecimiento mucho más saludables y que esa en realidad va a ser la tendencia a, a medio o largo plazo. ¿no? Obviamente las oportunidades en China, eh, es muy difícil hablar de, de un país de ese tamaño con generalizando, no pues hay que, hay que entrar a detalle, diferenciar por zonas, geográficas, industrias, etc. Sigue sí, habiendo grandísimas oportunidades, pero obviamente lo que no deberíamos olvidarnos es de lo que hemos vivido en estos años de crecimientos del 8, del 10, incluso en algunos momentos por encima, que eso eh, creemos que, que no lo vamos a volver a ver y si lo vemos eh, realmente no será, no será saludable y no será real. Lo único que hará será corregirse un poco más tarde. En el corto plazo probablemente puedan, tenga suficientes resortes nuevamente para... Eh, acomodar o digamos eh, reaccionar y que no termine afectando de una forma muy muy significativa a, a la producción industrial pero nuevamente aquí como como estaba intentando transmitir en la parte en el análisis de Bergan eh, las tendencias a medio y largo plazo es lo que seguramente es más interesante ¿no? y, y ahí eh, nuevamente saben a dónde quieren ir la importancia de la descarbonización pero lo difícil que resulta realizarlo es donde, donde se va a jugar ¿no? en realidad la partida en el medio largo plazo. Y ahí es donde creemos que los inversores sí tienen que estar más, quizá no tanto con las luces cordas, ¿no? mirando eh, esto, este sobresalto concreto, pero sí intentando entender cómo va a afectar en el medio largo plazo y las oportunidades o peligros o riesgos que eso, que eso puede tener. Uh -huh.